Mesón. Señor presidente, señorías, nos encontramos con una moción más a las que nos tiene acostumbrados el grupo del PP. Que en, un momento, que en el momento de su presentación carecía de sentido práctico al dirigirse a un gobierno de su propio partido, pero que en las actuales circunstancias adquiere pleno sentido. Es una evidencia que el sector cine, cinematográfico en España cada vez es más importante y es un activo de la economía española. Hay talento, hay grandes profesionales y cada vez existen producciones más, con más proyección. La moción pretende sumar sinergias y promover otro tipo de turismo en España que nos parece bien a priori. El turismo cultural en general y el turismo cinematográfico en especial se constituyen en una formidable opción para diversificar la oferta turística y combatir la estacionalidad. De todos modos, y después de las medidas aprobadas para incentivar el sector, bajada del IVA por ejemplo, debemos ver cómo casa con una reordenación sostenible de esto y cómo revierte, no solo en manos de los de siempre. Hace falta participación ciudadana para delimitar el turismo y hacerlo sostenible económicamente, medioambientalmente y socialmente mediante el desarrollo de destinos turísticos gestionados mediante organismos participativos, capaces de incorporar los intereses de los distintos actores, empresarios, trabajadores, ciudadanos, gestores, investigadores, técnicos y responsables políticos. En el caso del cine, estamos hablando de un sector, como todo el sector cultural, muy precarizado. Y los números positivos de la industria debemos ver cómo revierten de forma satisfactoria en los trabajadores y trabajadoras del mismo. Así pues, la elaboración de un plan estratégico sobre turismo cinematográfico nos parece de lo más necesario, teniendo en cuenta a todos los actores afectados, ciudadanía incluida. Por todo ello votaremos a favor de la moción, aunque vemos que el Partido Popular no se ha cambiado su actitud, porque si estudiamos algunas de las enmiendas del Grupo Ciudadanos, eh, perdón, del, del Grupo Compromiso eran totalmente asumibles. Siguen ustedes con la prepotencia. Gracias.